hola cómo estás bienvenida bienvenido una vez más al canal de todos nosotros hoy vamos a hablar un poquito de ciertas ciertas tecnologías que pueden ayudarnos a mantener una vida un poco más normal si es que podemos decir normal bueno primero quiero mostrarte los avances de geoingeniería con respecto a la máquina de hacer llover, quizás ya la conozcas, son caños de zinc, digamos, es hierro galvanizado, a los que se le ha puesto este soporte, que es de madera, el cual puede contener adentro piedras de cuarzo o no, luego tenemos una fuente de orgón, el tacho de afuera es de metal, el tacho de adentro es de plástico, y adentro del tacho de plástico, hay orgonite. Ese orgonite está ionizando el tacho de metal y las mangueras plásticas toman el orgón y se lo inyectan a los caños. Luego los caños lo emiten a la troposfera Este aparato debe estar apuntando hacia el oeste siempre. Y bueno, ¿qué es lo que genera? Genera que el verano se convierta en... Eh, en un verano no tan devastador para la vida, genera que siempre hayan nubes de todo tipo. En este momento, bueno, hay unas claritas, vamos a tratar de enfocar un poco más allá. Como podemos ver, hay partecitas de cielo, no es totalmente nublado. Pero bueno, esto se debe a que eh, la parte del orgón, por ejemplo, tiene limaduras, pero todavía no he conseguido dinero para ponerle parafina, o sea convertir las limaduras en Orgonite, ahora tiene puras limaduras pero con eso ya funciona, al medio también le he puesto, si podemos ver acá, podemos sacar esto, ¿Qué tenemos acá, capacitores de plasma, le he puesto una manguera larga con capacitores de plasma para que alimente el caño del medio con plasma, capacitores de plasma como ya lo vimos en otros videos, están hechos con Hormuz, y cobre grafenado. Esta máquina lo que hace es emitir orgón a la troposfera permanentemente. En este caso estamos emitiendo orgón magnético. Por eso las mangueras. Las mangueras son simples mangueras. Que le he metido a los caños. Entonces el orgón magnético entra a los caños. Y la parte metálica los dirige y los emite. Esto es un Cloud Buster. Tecnología de Wilhelm Reich de los años 1950, este fue el motivo por el cual lo mataron a Wilhelm Reich, y este es el motivo por el cual nos tienen presos en una atmósfera que cada día se pone más y más violenta, los veranos ya son insoportables, la vida se está muriendo, la gente se está muriendo, verano tras verano, no paramos de recibir noticias acerca de muertes por calor o muertes por frío. El orgón magnético donde esté genera uno o dos grados que suba la temperatura y en este caso que la baje, producto de las nubes. Hoy es una mañana, acá en Santa Rosalía, México, Baja California Sur, bastante tranquila. Ahora yo por ejemplo estoy en el sol, pero el sol no me está matando, producto de las nubes que no dejan pasar los rayos directos del sol. Esta máquina es simple, son los tubos que están siendo excitados por orgón, y el orgón, bueno, no está directamente a la fuente, sino que hemos generado un doble recipiente para que haya una ionización. El recipiente de adentro es magnético, o sea, plástico. El recipiente de afuera es metálico. Puede ser al revés, yo en este caso usé lo que tenía, pero bueno, lo que estoy haciendo es sacar el orgón de acá. Este tacho abajo está abierto, pero si estuviera cerrado yo lo hubiera llenado con agua para mayor efectividad. O sea, esto no es una receta, esto lo podés ir eh, empoderándolo de a poco, a tu manera. La única consigna es que los materiales sean benéficos para el orgón, o sea, que sean, por un lado, magnéticos, como el plástico, y por el otro lado, radiantes como el metal. Llevamos tres días con este cielo, y es por eso que te lo muestro, porque no quería tampoco eh, mostrar lo del primer día. Dije, no, capaz que es una casualidad. Pero esto ya no es casualidad. Estamos en verano, en México, y como todos los mexicanos saben, en verano no hay nubes. Sin embargo, tenemos hoy un cielo bastante nuboso, y bueno, y posiblemente a la noche llueva. Posiblemente digo porque eso ya se debe a la cantidad de orgón que está emitiendo la máquina. En este momento, bueno, está pobre. Pero si yo lograra poner parafina acá adentro, tendríamos una potencia mucho mayor y ya se formarían nubes negras. Para parar la tormenta, le sacamos las mangueras plásticas, apuntamos hacia arriba y que emita energía radiante porque la magnética no va a subir, le ponemos alambrito, si crees, un alambre, para que directamente suba la energía radiante, la energía radiante abre los cielos, pero bueno, supongo que nadie quiere que se abra el cielo, mejor que se mantenga así, todos los mexicanos saben lo que digo, el verano es insoportable en México, la temperatura es tremenda, la gente no sabe dónde meterse ya, y es por eso que te presento esta máquina de tan fácil construcción. Lo podés hacer de un solo caño, obviamente, los resultados van a ser menores, pero que vas a lograr algo, lo vas a lograr. Un chico me escribió al canal diciéndome, Cristian, hice lo que vos decías pero no me funcionó, pero me divertí mucho y me llamaron. me trataron de loco. <risa> Le daba mucha gracia que lo traten de loco por hacer una cosa así. Bueno... A todas las personas que estén haciendo esto producto de otro video que yo mostré, ahora les quería mostrar la máquina mucho más completa, ya con toda la parte organizante, que es la fuente, para que vayan viendo cómo se mejora esto. Bueno, los pajaritos, las plantas, todo reverdece, todo se pone lindo, eh, los vecinos se calman. Pasan muchas cosas cuando uno activa este tipo de ingenios y bueno y siempre lo mismo o sea después de años de hacer esto ya te puedo decir que no hay coincidencias así que bueno a las personas que hayan hecho la máquina con solo los caños yo les recomiendo que le pongan mangueras plásticas y una fuente de orgón luego hay algo más pero bueno eso es un poco más complicado así ya funciona para generar este tipo de cielos nuboso para que el sol no nos mate pero si nosotros lleváramos un alambre o un cable hacia un tacho con agua que esté girando en sentido antihorario, nosotros lo que vamos a provocar es una contracción, o sea, un giro centrípeto genera una contracción y el orgón comienza como a tirar. Es así que todas las nubes se concentran en un punto, se ponen negras y llueve. Eso sería si queremos provocar la lluvia. Si la queremos deshacer, el giro tendría que ser centrífugo, en sentido horario. Centrífugo, esto va a generar que una torsión emita, y es así como vamos a abrir los cielos. Pero bueno, eso es otra cosa. La máquina tiene que estar siempre conectada a tierra cuando queremos hacer tormentas. Queremos fabricar una tormenta, la, la máquina va a estar conectada a tierra. Porque si no, la tormenta se va a volver eléctrica, no va a llover. Y bueno, los rayos ya sabemos que provocan problemas. ¿Qué más te puedo decir de esta máquina? Bueno, inventada por Wilhelm Reich, el padre de la ergonomía, el padre del descubrimiento del orgón, la energía vital. Es así que hoy tenemos a nuestra disposición esta máquina para combatir la sequía en todo el mundo. Con esta máquina vos podés hacer que llueva en un desierto, podés convertir un desierto en un vergel tranquilamente. Y vos dirás, pero ¿por qué nadie lo hizo? Es que mucha gente lo, lo está haciendo. Pero bueno, no tienen por ahí la, la valentía de hacer un video y exponer a toda su familia y a todos sus amigos a las represalias que puedan ser provocadas por los gobiernos secretos y ocultos que no quieren que vos sepas esto. Así que bueno, acá está el generador de Orgón llamado Boaster, o sea, rompe nubes, porque primeramente se, se inventó para romper las nubes. Wilhelm Reich tuvo un experimento fallido donde hizo un descubrimiento del Orgón, pero el error hizo que muchas nubes de radioactividad se provocaran en la atmósfera. Entonces él construyó esta máquina para disipar esas nubes de radioactividad. Lo que hacía era provocar una torsión, antihorario, y con eso le robaba el orgón a las nubes, y las nubes de radioactividad se deshacían. Luego comprobó que haciéndolo al revés, podía formar lluvia, y es así como nació esta máquina, el famoso Cloud Buster. Otra cosa que podés hacer es excitarla con superconductores. Acá tengo Hormuz, y lo que hago es, es eh, pulverizar el Hormuz, superconductores en todo el cacharro de esta manera el hormuz va a generar una producción mayor de energía a la vez va a generar un campo magnético muy poderoso hay que tener mucho cuidado con esta máquina de no estar siempre en contacto con ella ya que bueno por ahí si la haces muy poderosa Está tirando energía, entonces si te pones atrás, muy posiblemente te va a robar la energía. Así que hay que tener cuidado. uno Una vez que uno arma la máquina, hay que manejarla o dejarla ahí, apuntando hacia el oeste siempre. Siempre hacia el oeste, de esta manera la corriente orgónica viaja con la corriente orgónica que va de este a oeste. Al doble de la velocidad de la Tierra, según los cálculos que hizo Wilhelm Reich. También decirte que, bueno... Pronto estaremos en la zona de Mexicali, así que le quería decir a, a todas las amigas y amigos de Mexicali que, bueno, eh, nos escriban a menofisporunmundomejor.com para que nos podamos reunir y así poder pasar la información y, bueno, conocernos y pasar momentos buenos. Un granito de arena más para que el mundo esté mejor, para que vos... Tengas una esperanza, que no siempre es lo mismo, que no siempre los gobiernos van a tener la última palabra. Un simple ciudadano de a pie puede provocar una atmósfera cálida, paradisíaca, de kilómetros y kilómetros de distancia. Así que bueno, espero también escuchar en los comentarios a ver eh, dónde más... Está pasando esto, o sea, me gustaría saber hasta dónde más está llegando este fenómeno. A ver si anda por Sonora, a ver si anda por Jalisco, Guadalajara, Mexicali y todas las zonas de México. Fundación Amenofis se expande por todo el mundo, así que bueno, en Facebook vas a poder encontrar todos los grupos de Fundación Amenofis para que te puedas encontrar con tu gente, así si estás en Guatemala, si estás en Salvador en Ecuador, México y en todos lados del mundo, estamos armando los grupos de Facebook de Fundación Amenofis para que se puedan ir armando las fundaciones con toda la información de esta tecnología. Así que bueno, estás invitado a participar, eh, a través de estos grupos te vas a poder conocer con la gente que está en tu ciudad para saber quiénes están detrás de un cambio por un mundo mejor. La finalidad de estos grupos es que, bueno, por ahí colegas, puedan hacerte llegar algún material que no puedas adquirir. Ya sean componentes para hacer el zapper, agua de mar, hormuz, eh, el mismo zapper, cajas de radiónica o materiales para construir el motor viril de antigravedad para hacer los primeros OVNIs reales a nivel mundial hechos por la gente y no por los gobiernos. Así que bueno, esa sería la finalidad de los grupos Fundación Amenofis por todo el mundo. Eh... Te agradezco que participes, te agradezco que te sumes, y bueno, somos personas con el corazón abierto, así que esto no es una secta. Esto somos simplemente las personas que quedaron fuera de las sectas, y bueno, que no quieren participar de, de, de nada, que tenga un nombre, que no sea por un mundo mejor. La razón por la cual, bueno, estamos pidiendo eh, donaciones, ayuda a la gente, es porque nos queda un viaje largo, y también porque tenemos que alquilar casas, o sea necesitamos una casa para Daniela chiquitita, una casa para mí porque producto de la enfermedad que tenemos, no podemos estar juntos y si estamos juntos, bueno, no es una vida muy agradable siempre que digamos, la fascia no hace excepciones con nadie, por lo tanto debemos estar un poco más restringidos que cualquier persona. A esta altura del partido, bueno, contamos con algunos amigos pero también no podemos dejar nuestra economía en manos de algunos pocos que con todo el corazón nos quieren ayudar. Así que por eso te pido ayuda, que aunque sea poquito, lo vamos a saber agradecer con todo el corazón. Oscar es un señor, de, digamos un señor grande, es como podríamos decir mi papá, y bueno, ya está ancianito, y es la persona que de manera súper amable se dio esta casa para que nosotros podamos viajar desde Argentina desde Chile, a México. El señor nos cedió la casa, o sea, nos alquiló la casa, y bueno, se fue a vivir a una casita muy chiquitita. Así que bueno, también quería comentarte de él, que bueno, como debido a su avanzada edad, eh, él ya perdió a su familia, digamos esposa, él es viudo, y me ha pedido de favor que, bueno, que también donde pudiera avisara que él vende su casa. Esta es una casa grande, la está vendiendo a personas eh, de México, así que bueno, aprovecho ya que la mayoría de los que siguen este canal son de México, eh, bueno, quería mostrarte la casa para que sepas que acá hay una casa que se está vendiendo, súper grande, esta es la parte del comedor, atrás está la cocina, estos son dormitorios. Atrás tiene unos cuartitos, esta es una de las dos habitaciones y esta es la habitación donde dormimos con Daniela. Acá atrás, a la vueltita, está la cocina. Por lo que verás, es súper gigante. Y ahí hay unos cuartitos donde, bueno, él trabajaba... Arreglando arreglando coches. Pasamos por acá. Y entramos a la parte donde él arreglaba sus coches cuando podía. Pero bueno, ahora ya está viejito. Esto un tinglado. Esto bueno, se puede llegar a desarmar. O lo que se quiera porque es espacio útil para hacer un montón de cosas. Y acá volvemos a salir a la parte donde estábamos hablando del Cloud Buster. Así que bueno, Oscar... Te voy a pasar el número de teléfono, por si lo querés llamar. Y bueno, el precio a acordar. Él va a escuchar las ofertas. Y bueno, eso. Solo les pido que, que sean amables con, con Don Oscar. Es una persona que ya está en edad avanzada. Así que bueno, eso. Es una muy buena persona. Y es por eso que yo le hago este favor. Por el favor que nos hizo a Daniela y a mí por dejarnos su casa y él ahora está viviendo en una casita muriéndose de calor. Así que bueno, muy agradecido con don Oscar, gracias y bueno, ahí te dejo el teléfono. Este es el canal de Amenofis, también te quiero dar una buena noticia y es que con Daniela vamos a tener un hijo, estamos esperando un bebé y bueno, vamos a viajar por todo México para poder encontrarnos con todos nuestros amigos y amigas. ...y bueno, poder hacer de soporte para toda esta tecnología... ...y que todo esto funcione y que la esperanza se convierta en una realidad... ...que no sean solo palabras... ...así que bueno, quería darte las gracias por todo el apoyo de todos estos años... ...que han, todos han participado en el apoyo con mi enfermedad... ...y bueno, realmente muchas gracias a todos, a los nuevos... ...gracias por acceder al canal, gracias por darme la oportunidad de poder mostrarle este tipo de cosas. Y bueno, que si a la primera no te funcionó, es porque le falta orgón. Una vez que vos pongas ese tacho con orgón, esto funciona sí o sí. Así que bueno, a todas las personas que quieran ayudar con nuestras vidas, para que podamos proseguir estos viajes por México y otras zonas, eh, bueno, te quería dar el correo a Punto com, para que puedas ayudarnos desde lo que puedas, ya sea desde un mensaje de amor y paz hasta con una donación económica para que podamos seguir estos viajes y bueno, que no nos falte y que podamos completar la misión sin andar pasando vicisitudes en la vida. Así que bueno, muchas gracias querido México, querido mundo, a todos y bueno, me despido. Hasta el próximo video. Gracias. Te quiero mucho.